Muchas personas con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias pueden alterarse con facilidad. Puede ser útil mantener las distracciones al mínimo, así como cualquier cosa que parezca perturbar a la persona. Minimizar los ruidos y hablar tan bajo como sea posible. Tener rutinas diarias sencillas para bañarse, vestirse, comer y otras actividades como el ejercicio. Esto último contribuirá seguramente a que la persona esté menos inquieta. Preguntar a la persona qué es lo que le molesta. Es posible que atine a decirlo, aunque a veces solo nos queda adivinar. Tal vez haya alguna enfermedad, como una infección del tracto urinario, que puede estar causando angustia. Y hablando de angustia, para reducirla es bueno recordar con frecuencia los cambios que se avecinan en su horario habitual, como viajes o citas.